tema y es que el actor Steven Seagal el hombre que hey. nunca a nadie le partió un hueso ¿eh? ni, ni le di en tiro ni nada ¿eh? continúan llegando al país estrella más destacada de Hollywood, esta vez nos visita el actor director, productor, guionista, coreógrafo entrenador de todo, maestro <ríe> experto en artes <ríe> marciales y músico estadounidense Steven Seagal visita la capital dominicana las fotos fueron publicadas en el restaurante Juan san Guzay de los Prados lugar hasta donde llegó el domingo el actor no pero está viejo sí y los tintes de él son buenos eh se ve diferente Parece porque él tiene unos tintes buenos en la barba verdad una leyenda una, de Steven la de la película nadie le eso. Nadie, nadie le nadie no, pero mira el tamaño ese sí, hombre, ¿no? No, no, pero a Rambo era, lo cortaba. Era grande. ¿no? A Rambo por lo menos lo no, cortaba, no, no, pero así. amable a Rambo le ponían electricidad y todo lo partían y le daban tiros. Sí. Pero Steve decía, ponga la inmune? otra, la otra. Él era inmune. Mírenlo ahí con la colita. ¿Tiene la cola o no? Porque ese, ese tinte está no, fuerte. Eso, eso es épico, esa cola de él. ¿Eh? El, el, el, el restaurante chino, ¿eso es verdad? Sí. sí, está viejo. Eh. Y ¿Por le gusta cómo es. ¿Cómo que se llama? Ay, para tú, para pa tú, para tú no Wu Asian Yo soy chino. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa que ha No, pero está dando boquilla. Y el 999, ¿no ha venido? ¿Cuál es ese 999? ¿Y es, ah, pues. Eh. Y ese código. Sí. 0880. Sí. Ellos, sí, Steve Sigal, un, un actor eh, muy popular. En esa, ay, esas películas. ¿Tú sabes cómo veía una película de Steven Seagal cuando no había más? Cuando, si había en el 11, cortaban el cable. No, no. Ya, Domingo, no, imagínate. No, no, ni, ni le, le partí mule. en la boca nunca. 80 peleas y nunca le partí en la boca. ¿Y cómo es? Ah. No, el tipo una leyenda del cine. Mucha gente sabe, mucha gente lo me, mucha gente se embullaba con sus películas y ese tipo de cosas. Yo creo que él está retirado, ¿verdad? No, aún no. Es que, aún aguanta trompa ahí. nunca le da. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ese productor de, él debió de ponerle por lo menos un chin de sangre. En este, en esta parte, Steve, tú te cortas, ¿verdad? Porque, dios. <ríe> en esta parte te, <ríe> te van a partir la boca de una patada, ya tú sabes. Claro, porque imagino. No, pero es grande, el tipo es grande. Es alto, sí, es. Y ya. Pero... Sí, no, más, más. Sí, seis pico, seis, casi siete. Es alto el, el tipo. En la comunidad asiática desde de aquí de República Dominicana, que siempre están activas con la, con, la, con la gente. Desfilando claro. muchas estrellas. Un día nos vamos a topar nosotros con, con gente. 3, Aquí, de, estrella, de ¿Eh? la familia musical. Por de eso, dos rato ratos de esto nos topamos con gente por ahí. Con Will Smith por con ahí. Will eh. Smith. Y el micrófono de la familia. Le hacemos una payola de una, de <risa> <la> payola. <risa> está <risa> preparado? preparado de, de mañana en adelante? Claro, oh, estamos ready, oh. estamos no, Eso no hay que es decir, una que diga La cámara, de, luces y de toda cabeza, la vaina, de cabeza película. De, eso no es que, de que, de, di, que de, vamos de, Vamos a romper todo. Señores, y pasando a otro tema. El tema 3. Bueno, este era el tema. Ahora es el tema 4. El, el que era el 3, ahora es el 4. <risa> Exacto, <risa> sí. Está perdido, Lennon. No, no, no está estamos, bien. Estamos, acá, ayúdame.